Hola amigos de youtube, hoy vamos a hablar un poquito de Yahoo Weather A veces queremos instalar una aplicación, pero no tenemos los datos suficientes de esta aplicación No conocemos mucho la aplicación, o no sabemos los beneficios que puede darnos esta aplicación Para no hablar mucho vamos de una vez a la aplicación Como pueden ver tengo muchísimas aplicaciones del clima, pero nos vamos a centrar en Yahoo Weather Todas estas aplicaciones son buenísimas, cada una tiene una característica diferente. No les eh, exijo que tengan todas, pero si sí todas le facilitarían muchísimas cosas. Porque todas hacen cosas diferentes cada una. Entonces, ya que entramos a nuestra localización, yo vivo en San Pedro de Macorís y tengo mi mi unidad de medida en Fahrenheit por eso ven esos números tan grandes el que quiera medir en celsius lo puede hacer puede medir en la unidad de medida que le gusta pero vamos a hacer el video para ver algunas de las novedades que trae esta aplicación de Yahoo Weather entonces podemos ver a simple vista que dice eh, el grado que está, las mínimas y las altas temperaturas que habrá también dice a la hora que salió el sol, que es a las 6 y 14 de la mañana también dice el, a la hora que el sol se va a acostar, que es a las 6 y 57 fm. entonces podemos ver a simple vista un grupito de barras y aún lo pone por barra, entonces podemos ver las horas como son las 4 y 35 Él pone la hora más cercana Que es la 5 Entonces podemos ver la 5 La temperatura va a estar A esos números que podemos ver Cada quien elige la unidad de medida Como le dije que le gustaría Entonces vemos que Sigue La 12 a 11 AM La 12 PM Sigue, sigue Y ya podemos ver Que aquí Finaliza el día y comienza otro A la 1 de la mañana, a las 2 Entonces podemos ver la luna El sol Todas esas cosas También podemos ver las precipitaciones Cómo estarán Eso lo hace cada 15 minutos Para hacer una aplicación gratuita Trae muchas funciones Entonces si seguimos más para abajo Dice el lunes o hoy le damos y podemos ver un breve resumen de cómo estará el lunes a la misma hora que estamos viendo ahora, hasta las 11. Le damos a domingo podemos ver un grupo de horas hasta las 11. Podemos ver cómo está el día en cada día y podemos ver por ejemplo el martes, dice que hay un 45% de probabilidad de que llueva entonces podemos ver arriba como se ven dice que el martes posiblemente a las 9 am hay un 5%, a las 11 hay un 15 pero lo que más nos preocupa es a la 1 porque tenemos un 40% y a las 2, 45, 3 y es sucesivamente podemos ver también podemos ver más detalles sobre eh, Feel like Cómo se siente Realmente la temperatura Está 82 Pero se siente 86 Entonces podemos ver la humedad 70% La visibilidad De cómo podemos ver eh, V index Que son los rayos ultravioleta Moderado Está a 4 Ya eso es dañino para la piel Que eso es deep point, deep point Que eso es la El grado de de humedad de las nubes. Podemos ver también un pequeño resumen. Todavía en mi localidad no está disponible la opción de la calidad del aire, ni, la, ni los leves de ni los niveles de entonces también podemos ver los casos del coronavirus. En mi localidad, en mi país, podemos ver los casos que hay, los confirmados, lo recuperados y los fallecidos. Y si seguimos para abajo, podemos ver el viento, a qué velocidad va, que a 13 millas, lo tengo en millas. Pueden cambiar todas esas opciones, no tienen que ponerlo como lo tengo yo cada quien lo adapta a lo que comprende y entiende y para agregar otra localización simplemente dando dice más y cliquean el lugar que quieren ver en caso de que tengan varios lugares como yo le dan para los lados y pueden tener un seguimiento de esos lugares Es igual como le mostraba, y aquí podemos ver la calidad del aire porque si sí, ellos lo tienen disponible en ese lugar, miren cómo se ve: dice los polen levels, niveles de polen y la calidad del aire, todo igual. Simplemente le dan para los lados, así como si fueran a rodar algo y, y simplemente se pone las localidades que ya ustedes tienen establecidas. Es cuanto, hasta la próxima.